Puebla, destino turístico con aromas particulares, con magia en sus colores. Un lugar que te seduce con su gastronomía, que te cautiva con su historia, su cultura y su naturaleza milenaria. Vive la magia de sus pueblos. Nuestra belleza no se parece a otra. Puebla, el patrimonio de México.